muy bien continuamos entonces bien en, en el tutorial anterior habíamos visto cómo editar entradas y cómo crear entradas de blog bien eh, habíamos creado también una categoría a la que le habíamos llamado blog vámonos aquí donde dice ajustes escritura y aquí donde dice categoría predeterminada para las entradas le vamos a cambiar y le vamos a poner blog es la categoría que nosotros hemos creado ok muy bien, entonces ya está la categoría ahí configurada. Le vamos a dar aquí, guardar cambios. Muy bien. Vamos ahora a crear una nueva página. Nos dirigimos acá páginas. Aquí donde dice páginas. Y aquí nos encontramos solamente una página creada, que es la página About. Al igual que en las entradas, aquí también nosotros podemos editarla o enviarla a la papelera. En fin, esto lo hemos visto en la en el video pasado de similar manera como editábamos las entradas podemos editar las páginas bien, esta página va, por ejemplo si nosotros observamos aquí en el front end fíjense aquí en la parte superior derecha aparece about ¿verdad? se refiere a esa página o sea, esa página está aquí en el menú y nosotros si le damos un clic aquí pues nos redirige nuevamente a la misma página principal pero nos interesa que no figure este nombre about ¿no? entonces vamos a añadir una nueva página Fíjense, ponemos, hacemos clic aquí en añadir una nueva página y le vamos a llamar esta página inicio. Bien, le vamos a dar inicio. Eh, fíjense aquí al lado derecho tenemos la opción de publicar. Y dentro de esta opción figura aquí, por ejemplo, estado, dice borrador. Podemos cambiarlo de borrador a pendiente de revisión. Muy bien, lo vamos a dejar así como borrador. Podemos cambiar la visibilidad. Está configurado como público. Determinado viene público, pero le, vamos, le podemos poner una contraseña al darle clic aquí donde dice protegido con contraseña. Le podemos poner una contraseña a esta página de tal manera que solamente las personas que tienen esa contraseña pueden entrar a la edición de esa página. O podemos poner esa página como privada, no para que nosotros nada más podamos editar esa página. Lo vamos a dejar aquí en público. Vamos a dar aceptar. Además, tenemos la opción acá que dice publicar inmediatamente. Podemos editar esto, por ejemplo, si le dejamos así como publicaron inmediatamente, se publicará para el día de hoy, que estamos 20 de noviembre. O quizás podemos posponer esta entrada para que se publique, por ejemplo, el 30 de noviembre. Si lo ponemos así, para el 30 de noviembre, se publicará el 30 de noviembre a, estas, a esta hora. Bien, lo queremos que se publique inmediatamente, así que lo vamos a dejar en 20 que estamos hoy día. Vamos a darle a aceptar. Muy bien, vamos a cambiarle nombre. Vamos a ponerle aquí productos. Productos, ¿ok? Vamos a poner esta página que se llame productos. Le Vamos a poner así. Estos son nuestros productos. Nuestros productos. Bien, después vamos a ver cómo podemos editar mejor esta página. Pero por el momento vamos a dejarlo así. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. Eh, aquí en atributos de página, fíjense, podemos configurar este como... Eh, sin superior lo dejamos así por defecto, podemos dejar por defecto la plantilla predeterminada o poner una, una plantilla full width page, o sea eh, la página del ancho total ¿Okay? vamos a ver ya de acuerdo a cómo vayamos editando nuestra página que vamos a hacer una edición completa ya de página posteriormente cuando ya sepamos manejar bien esto, vamos a ver los efectos que causa cada una de estas opciones Ok, por lo pronto lo vamos a dejar así en plantillas predeterminadas. Lo demás ustedes ya saben cómo poner una imagen destacada. Esto lo hemos visto en, cuando, cuando estudiamos eh, entradas para blog en el video anterior. Opciones de pantalla también vimos todo esto cuando estudiamos entradas para blog. Pueden repasar ese video si ustedes gustan. Muy bien, además fíjense aquí se ha creado un enlace permanente. Muy bien, vamos a darle publicar. Entonces hemos creado ya, fíjense si nos vamos aquí a todas las páginas, verán que hemos creado ya la página productos, bien, la página about, eh, no la quiero, la voy a enviar a la papelera, bien, vamos a enviar a la papelera, ahora, vamos, vamos a entrar a visitar el sitio, abrir en, en una nueva ventana, muy bien, le hemos enviado a la papelera, fíjense la página about, y aquí no aparece, fíjense, no aparece aquí abajo y es más, ha cambiado aquí todo el diseño, ¿verdad? Se ha vuelto así como solamente para entradas de blog, ha, ha desaparecido todo lo demás. Vamos a ver cómo volvemos a recuperarlo, vamos a ver aquí en menús, nos vamos aquí a menú y vamos a añadir un enlace personalizado, un enlace personalizado que quiero que me redirija a la página principal? A esta. Ok. Vamos a copiar esto. Y vamos a darle aquí. Pegar. Y vamos a decir que este. El, te, el texto del enlace se llama. Se llame inicio. Vamos a añadirlo al menú. Lo añadimos al menú. Bien. Ahora. Al menú también vamos a añadir la página que hemos creado, productos creamos productos, ¿verdad? lo añadimos al menú, pero vamos a añadirlo al menú principal aquí, le vamos a tener, asegurarnos que esté tarcado menú principal muy bien, abajo lo eliminamos bien, entonces, aquí lo añadimos al menú principal, dejamos tarcado esto y guardamos menú bien, vamos a darle aquí refrescar Bien, y fíjense, aquí se han añadido inicio y productos. Fíjense, inicio y productos. Si le damos clic a inicio, nos redirige a la página principal. Pero tenemos esto que acomodarlo, no es como lo queremos, ¿verdad? Y si le damos clic aquí a productos, pues aparece estos son nuestros productos. Recuerdan que esa página la comenzamos a hacer, pero solamente, solamente hemos puesto esto. Hay que editarla mejor. Solamente esto es para un ejemplo. Bien, vamos a ver cómo recuperamos entonces... Nuestro front end, como lo teníamos. Ok, vamos nuevamente aquí a Inicio. ¿Y ven? Bien, vamos aquí. Y vamos aquí a Ajustes de lectura. Vamos acá, Ajustes de lectura. Y aquí vamos a marcar una página estática. Bien. Y vamos a elegir nuestra página estática. Nuestra página de portada. Le ponemos acá productos, si le ponemos acá productos, nuevamente, si le ponemos productos, entonces nos va a dirigir a esta página como si fuese nuestra página de entrada y eso no lo queremos. Entonces nosotros vamos a poner aquí, vamos a crear una página, vamos a crear una página aquí donde dice todas las páginas, vamos a ver, añadir una nueva página, vamos a crear la página que se llame bienvenidos bienvenidos y solamente le damos aquí publicar publicar bien entonces nos vamos nuevamente aquí ajustes lectura una página estática y le damos aquí bienvenidos bien entonces vamos a guardar los cambios y refrescamos aquí Vamos a refrescar aquí. Fíjense, hemos recuperado nuevamente, hemos recuperado nuevamente. Bien, entonces nuestra página de portada se llama Bienvenidos y hemos recuperado nuevamente nuestra plantilla inicial. Bien, si, no, si le damos clic aquí a Inicio, pues nuevamente ingresa a la portada, a la portada inicial, y si le damos clic aquí a Productos. ...pues se va a nuestra página de productos... ...así podemos ir creando página de servicios... ...y añadirlo a menú... ...vamos a crear una nueva página... ...a ver que se llame servicios por ejemplo... ...vamos a todas las páginas... ...aquí nos vamos a añadir una nueva página... ...y vamos a crear la página de una vez de servicios... ...de servicios... ¿no? ...y vamos a poner algún texto por ejemplo... ...estos son... ...nuestros servicios... ...ok manera le damos publicar ahora nos vamos aquí apariencias menús y esta página de servicios la vamos a añadir al menú ahí está añadido al menú y asegurarnos de que esté en el menú principal muy bien inclusive nosotros podemos cambiar aquí el orden verdad podemos poner servicios que esté aquí ok podemos poner que servicios esté ahí o que esté más abajo etcétera bueno le damos guardar en el menú y ahora fíjense, nos vamos al front-end Refrescamos Vamos a refrescar aquí Y fíjense, ahí está, nuevamente Se ha creado un elemento de menú Y aquí tenemos inicio, servicios y productos Si le damos clic aquí a servicios Aparece esto, ¿verdad? Estos son nuestros servicios Ok, bien, esa es la forma de esa Es la forma de Poder poner elementos de menú aquí en nuestro menú principal ya veremos después cómo creamos otros tipos de menú pero por lo pronto estamos viendo el menú principal bien nos vemos entonces hasta el próximo vídeo